Yo ya no quiero verte otra vez. Te deseo suerte. La última vez que te vi me heriste. No voy a volver a confiar en ti. No voy a caer en tu brazo como antes. Para mí tú eras importante, farsante. Con tu labia me engañaste, me metiste, me usaste. Pero desde ahora. En adelante se te acabó el recreo Es que ya no te creo Y tampoco te quiero Tus mensajes no los leo borres fotos y videos Ya no alimento tu ego Bloqueado hasta de mis sueños Un par de veces me griste Y aunque no quiera Solo queda una alma triste Un par de veces me mentiste Y aunque no quiera En esto me convertiste Yo ya no quiero confiar en ti no, no vuelvo